Hola amigos de YouTube hoy aprenderemos cómo saber la capacidad máxima que soporta nuestra computadora y qué tipo de memoria son compatible con nuestra computadora. Sin más rodeo, empecemos con el vídeo, lo primero es ir a nuestro navegador. Luego ponemos Crucial Scan y nos saldrá la página oficial de Crucial Scan y le daremos clic para entrar a la página. Ya dentro de la página, tendremos que descargar la aplicación, de Crucial Scan, algo que no deben olvidar, es aceptar los términos para poder, descargar el programa. Seguimos y damos descargar, al programa luego de aceptar los términos, luego le damos abrir no tengan miedo, se nos abrirá en nuestro navegador, y empezará a escanear nuestra computadora. Como vemos aquí dice el escaneo está en proceso, esperamos unos segundos hasta que escanee nuestra computadora, no se desesperen, puede tardar unos segundos, luego que termina de escanear nos saldrá todas las características que tiene nuestra PC. He dejado todo el proceso sin cortar el vídeo para que puedan ver, cómo ocurre todo, durante el proceso, de escaneo de la computadora, les recomiendo esta aplicación muy, útil y muy buena, para saber todo sobre nuestra computadora, de una manera fácil. Valió la espera, porque ya llegamos a la parte que queríamos, donde el programa nos dice todo sobre nuestra computadora, donde podremos ver el modelo de nuestra, PC la cantidad de RAM que tiene y la cantidad de disco duro, y cuánto soporta de RAM eso es muy importante, ya que siempre queremos saber para poder ponerle más RAM a nuestra computadora, también veremos en la parte derecha de esta misma página, dice la memoria RAM que son compatible con nuestro, ordenador. Les dejaré con el vídeo para que sigan observando todo en la página, es confiable la página, gracias a todos los que ven este vídeo, gracias por verlo y dedicar tiempo, hasta la próxima se despide su amigo Luis Felipe Camilo, un saludo a todos esos países que me siguen, México, Guatemala, España, Chile, Estados Unidos, Venezuela y todos esos países que me siguen, gracias saludos a todos, lo más importante espero que este vídeo les haya ayudado a resolver algunas dudas, si tienen duda dejen los comentarios abajo del vídeo.